Dime, Leon Pachá, que aquí está el papi. Otra vez. Derecha, Ahí sin temor a fracasar. Ahora sí me dejó, me dejo. Pero no muero solo, aullando como un lobo solitario. Porque ser que otra vez, que otra vez. Llenaron el sí, papi. Ahora sí me dejó, pero no muero solo. llorando como un lobo solitario, porque sé que otra vez la he de reconquistar. Si te voy a Ahora sí me dejó, pero no muero solo. Ya como un lobo solitario, porque sé